Aire, en el aire, vale. Pues venga, vamos a grabar la crónica, vale. Le llevo un ratazo aquí, ¿eh? he estado un rato ahí en la carrera grabando un poquito entrega de premios, todo eso y comiendo un poquito. Todavía tengo, hostia, el chiste lo tengo que dar a los chicos para que lo tengan para otra vez. Se me ha olvidado. Ahora paso un momento y se lo doy allí por. ¿Cómo lo hago? Ahora paso un momento y se lo doy, que esto lo, lo reutilizan. Vale, eh, a lo que íbamos. Eh, pues nada, carrera terminada eh, monnegre Corredor Half Que son 47 Parece que han salido unos 47 kilómetros Ya digo, había gente que llevaba GPS Y le ha marcado un kilometrillo más que a mí A mí me ha marcado, me parece Ya se ha cambiado 46 o algo así, ¿vale? Pero como tengo el autopause, en algún momento Me parece que se ha hecho una detención Bueno, a lo que vamos eh, Me ha ido muy bien, ya por adelanto Que, bueno eh, aquí no lo pone primero máster, pero primero máster yo lo digo, eh, de categoría máster, que mate más 50 años yo soy de los viejos, entonces al final, pues bueno. De los viejos, como digo, en esta ocasión, en esta ocasión, en esta carrera, el viejo más rápido del oeste, como decimos. Pero de los viejos, eh, no podemos compararnos con gente de, de más joven, ¿vale? Y, y ya está, he estado un rato aquí con, con las redes, un poquito con, con los compañeros, hablando por los chats y tal. El Iván, le va súper bien al Iván, súper bien, vas esto... Con que aguante un poquillo ahí la posición, triunfa, tíos, triunfa sexto, sexto en la ultra, ¿eh? increíble. Bueno, pues ya está, a ver que le vaya súper bien. Ya digo, como me descuide, me viene aquí Libán y se le ha acabado. De la ultra, ¿eh? no veas. Bueno, eh, ya está, dorsal 236 eh, Neborama se ve todo, la clasificación y todo eso. Eh, ya digo, no sé la de la general, no sé la posición. Eh, no sé, podría ser el 30, no lo sé, no lo he mirado. Eh, yo, como, como han dicho, primero de categoría master, digo, pues ya está, no hace falta que me informe de más de qué más me da si era de la general más alto o más bajo. no Venga, vamos un poquito con cómo ha ido, cómo ha ido la carrera, cómo ha ido. Bueno, pues la salida bien, me encuentro con el Aitor Leal, Aitor Leal, que él no me conoce, pero yo para mí es un supercrack de toda la vida, ¿vale? Aitor Leal, buah, vídeo ahí. Tiene pocos, pero vídeos que yo he seguido lo he visto como 20 veces, el vídeo aquel de preparación de, de, de un ultra trail. Aitor Leal, mano del Miquel Leal, ¿eh? Un abrazo ahí a Aitor, a Mikel. Y, y bueno, me parece que al final creo que se ha tenido que retirar, pero me han dicho porque estaba intentando, digo, hostia, a ver si lo veo luego a, a la salida, al, al acabar y tal, y lo puedo saludar, pero ya no, no he podido... No he podido verlo, no sé si estaba por ahí o no, pero no lo he visto, ¿vale? Pues nada, un abrazo, lo mejor para todos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues nada, la carrera la hemos hecho, pues normal, eran unos 1880 positivos, más o menos me ha salido. Estaba, bah, 1900, yo creo que unos 1900 sí que los tenía. Estamos con la tos. Eh, ¿Qué más íbamos a decir? pues venga, yo me he llevado casi todo en autosuficiencia pues, prácticamente eh, <coughs> incluso la organización me ha preguntado ¿cómo los habituallamientos? porque han hecho habituallamientos veganos y todo súper bien pero digo, <coughs> es que no me ha dado tiempo de verlos porque iba, iba volado iba volado y, <risa> y y no me ha dado tiempo ni de verlos porque solo he cargado agua eh, mira, teníamos cuatro habituallamientos en este caso, ¿vale? y luego el final <coughs> uno en el 12 otro en el 23,7, otro en el 33 y otro en el 41, ¿vale? Pues yo he cargado en el 12 y tal, he pasado de largo, en el 23,7 he llenado agua eh, y he recargado isotónica con polvo que yo llevaba, eh, he vacío un poquito que me quedaba y, y como he contado que la carrera era en unos 47, 48 y ya estamos en el 24, digo, pues ya está, digo, como yo he, ya sé más o menos lo que aguanto eh, con cantidad de líquido, pues digo, aunque yo cargue a mitad de carrera, 24, pues si he llegado hasta el 24, pues llego del 24 al 48, ¿no? Y ya está. Me parece que luego he cargado, creo que en el 33, no estoy seguro si he cargado en el 33 o en el 41, yo creo que he cargado en el 33. En el 33 he cargado agua, de nuevo, he cargado agua de nuevo, porque la A baja, y digo, pues cargo agua, he perdido en algún momento, y ya está. Eh, todo lo que hemos gastado, pues orejones. 7, 8 orejones, ¿vale? Eh, ya digo, lástima que yo para ahorrar tiempo no me paro en los habitual eventos. si no, pues estaría muy bien. Pero yo digo, yo tengo esa cosa de que como me pare, pues al final son puestos todo ¿no? Entonces al final, pues vamos en plan minimalista, ¿no? Casi sin... con lo justo. Y, y ya digo, carrera muy corredora, muy, muy corredora, muy corredora. Y aquí, un tío crack, se sube todo corriendo, prácticamente yo creo que lo hacen todo corriendo y no paran de correr en toda la carrera. Yo creo... Que un élite un aquí no necesita pasar a andar en ningún momento. Yo creo que no. Las subidas no son de ma, tan inclinadas para que un élite tenga que pasar a andar. Realmente un élite yo creo que puede hacerlo todo corriendo del tirón. ¿Vale? Eh, ahora si te digo la verdad. No sé quién ha ganado de, la, de lo que es la half. No sé quién ha ganado. Eh, de la ultra sí que ha llegado el primero de la ultra mientras yo estaba ahí. Y la primera chica de la half han llegado mientras yo estaba ahí. Eh, la primera chica de la half ya digo, y la segunda y tercera también han llegado pero, pero ya no me he fijado en el nombre pero la primera era de Nueva Zelanda esta carrera se está haciendo muy internacional ya y la primera chica que ha ganado una chica de Nueva Zelanda creo que ha hecho unas 5 horas y media aproximadamente, ¿vale? vale, eh, ya digo, segunda y tercera no me he fijado, pero igual, tope de igual de súper eh, un abrazo a, a todas porque crats todas, ¿vale? y ¿Qué más? De, ya digo, el primero de la Ultra ha llegado, yo creo que ha llegado entre las 3 horas, entre las 15.35, las y 3.35 de la tarde, 3.40, 3.45 de la tarde, yo creo que por ahí de esa hora más o menos ha llegado, el primero de la Ultra, ¿eh? Que se llama Miguel Ángel González, creo que ha sido <ríe> un crack, ya se le ve. Lo tengo yo, ya visto el nombre de, de carreras si y es un, un nivelaco, ¿vale? Y ya se le ve, ¡buah! Un tío súper fuerte, ¿no? Eh, nada, no, no le he saludado ni nada porque tampoco me conoce, pero, pero bueno hay un, un abrazo y, y nada su, mi mayor enhorabuena bestial, bestial, pensemos que ha hecho la ultra de, no sé, 100, 105 kilómetros le habrá salido, y la ha he hecho ha tardado 15 minutos más que yo ¿me entendéis? o sea que, 15 minutos más que yo digamos, saliendo a las 5 de la mañana yo he salido a las 10 menos 10 más o menos de la mañana ¿eh? he salido a las 5, pero bueno, que quiero decir que se han comido la ultra, vamos a las 4 de la tarde te has hecho una ultra, increíble el nivel, no es así así haces carrera, ya ves, te vas a comer por la tarde a casa y te has hecho una ultra, madre mía, ya está, bueno, sensaciones muy buenas, muy buenas, eh, toda la carrera muy buenas, la verdad es que muy bien, he tenido que conservar un poquito, porque, eh, claro, a ver, son 47-48, continuamos, que se ha parado el agua, pero no sé por qué, eh, bueno, en fin, que la primera parte se hace fuerte, más o menos ya lo he dicho en, el, en los vídeos conforme iba grabando eh, en la primera hora, dos minutos llevamos casi 10 kilómetros, 9,350 unos 555 positivos bueno, no está mal era un ritmo bueno contando que teníamos 47, 48 kilómetros que hacer, no está mal estábamos haciendo casi a 10 por hora hemos ido 9, algo por hora kilómetros hora, la primera primero 10, eh, luego hasta el 20 y pico igual, hemos mantenido, de hecho creo que en el 22 o por ahí, íbamos, iba a 9,3 km por hora, o sea que habíamos incluso mejorado un poquito la media, íbamos primero 9,1, me parece el primer también, no sé, 9, 1, pues 9,3, o sea, todavía lo habíamos mejorado un poquito, eh, luego ha habido alguna subida ya final en la parte del 41, un poquito antes, que esa parte... Eh, sí que ya tenía que vigilar porque ya veía que si forzaba lo que es, yo me he encontrado de hecho incluso he ido de menos a más realmente, he ido un poquito de menos a más no en que realmente lleve mucha más velocidad que antes, pero digamos que si uno empieza la primera fase de una carrera y la segunda te ves peor y yo no me he visto peor me he visto mejor realmente, incluso incluso he cogido, pues lo que decimos, una vez que tú pillas el ritmo, pillas el ritmo de la carrera y te, te organizas, digamos, y vas en orden, ¿no? conservando lo necesario, haciendo una parte andando, lógicamente, en algunas subidas, hay que, hay que decir, las hago andando porque tienes que conservar, aunque puedas correrla hay que hacerlas andando algunas subidas, ¿vale? Un poquito más fuertes. Y, y ya digo, eh, pues en la segunda parte incluso he subido mejor que en la primera parte algunas subidas, o sea que me he encontrado muy bien, bastante fuerte, bastante fuerte, eh, por decir algo, Digamos, yo ya lo veo siempre. Yo a partir del 30, digamos, voy un poquito... No es que vaya mejor que del 0 al 30, que del 30 para adelante. No es que vaya mejor. Sino simplemente que, digamos, que si yo llevo un, una velocidad... O, como te diríamos? Una posición en carrera. Llevo una posición en carrera. Pues a partir del 30, digo, mejoro algunas posiciones. Es decir, a veces gano algún puesto. Porque, claro, al final, meter tanto kilómetro, meter tiradas largas, maratones de tiradas largas... ...pues al final hace que en la zona del 30 hacia adelante... ...te encuentres un poquito mejor que otras personas... ...que a lo mejor paran su tirada larga en los 30, ¿entiendes? Entonces, no es que vayan mejor del, del 30 al 50 que del 0 al 30, no es que vayas mejor... ...pero en comparación a, digamos, a, a como te irías cansando normal pues te vas cansando un poco menos en la zona de esa final de lo que sería normal cansarse ¿no? y ya está, ya digo, cerca del 41 he tenido que aflojar un poquito alguna subida ya lo he grabado con algún compañero que he ido con él y he tenido que aflojar un poquito porque ya digo, aunque yo veía que por fuerza y tal iba muy bien, bastante bien en ¿eh? fuerza, en decir, subidas corriendo con una cierta inclinación les podía meter ya he visto que los aductores estaban empezando como a decir nene, cuidado, vigila a los aductores porque como apretes más te voy a meter un calambre me avisaban, no me ha entrado calambre, pero me decían nene, como apretes más, calambre que va y digo, vale, chicos, vosotros mandáis, entonces ha habido que seguir andando algunas subidas porque digo, no, no, no, no nos la jugamos porque iba más o menos bien colocado razonablemente para, para lo que es mi edad y tal, y mi nivel pues iba medio bien colocado en la carrera, digo pues no vamos a tontear porque a ver si por apretar un poco más en una subida, nos va a entrar un calambre y nos va a penalizar toda la parte digamos de carrera final, ¿no? Así que ha habido que en algún momento decir, aflojamos un poquillo y conservamos y ya está. He perdido alguna posición porque me he parado un momento, hacer pis, un momentito en la parte ya casi final. más delante un corredor y ya digo, voy a por él, pero ya digo, lo he visto a distancia, lo he seguido a distancia. Pero claro, como tenía el tema esto del aductor que no me fiaba a apretar, digo, no, no la vamos a jugar por una posición simple. Digo, no me voy a jugar que me entre un calambre y que luego me en 4 o 5 por detrás. Entonces he preferido mantener posiciones y ya está. Y no, no complicarme la vida, ¿vale? Y ya está. No hay mucho más. He movido muy bien. He gastado solo dos geles. Me llevaba doble, doble dos geles. He gastado solo uno, o sea, dos geles toda la carrera. Ya digo, unos siete orejones, de los grandes, de los de melocotón. Carga de isotónica he gastado una y media, más o menos. He gastado como dos cápsulas de, de cafeína, una metida en la isotónica y... porque una parte la tiré de... bueno, como dos cápsulas de cafeína, más o menos. O sea que poquito, razonablemente. Eh, ¿Qué más? Un poquito de... de turrón, pero nada, turrón he gastado... he respetado la norma de coger el trocito de 20 gramos de turrón en la hora 15 y luego en la hora en las 2 horas 45 ahí he trazado un poquito más la toma, en las 2 horas 45 por ahí, he cogido la segunda parte y en realidad todavía me han sobrado para dos veces más, pero ya no, he ido por faena orejones, gel, porque necesitaba gel para que tuviera cierta potencia y lo hemos llevado bastante bien así que muy, muy contento la verdad, muy contento, las piernas han respondido bastante bien y ya digo, yo creo que eh, lo que es el tiempo, 5 horas aproximadamente, ¿eh? ya digo, ya miraremos final. 5 horas y cuarto más o menos para 47 kilómetros, 1.900. Yo ya me doy por muy satisfecho. ¿eh? Eh, pensemos que es maratón más 6 kilómetros o 5 kilómetros. Y de nivel no es mucho, pero 5 horas y cuarto. Yo firmo todas las carreras que me salgan así. Vale, ya está. Primero máster. Y ya está, no hemos subido a podio, muy contento, por segunda vez me he subido en la vida a podio y la otra vez me subí también igual, primero máster, o sea, tuve la suerte de que me subí a podio siendo primero de la categoría y en esta ocasión igual he tenido la suerte de que no he sido segundo, tercero, no he quitado ningún mérito, pero que ha coincidido, o sea que súper contento porque me subió siendo el, el uno, que está muy bien. Y ya está, agradecer a la organización Aves Trail por hacernos unas carreras súper chulas con unos trazados... Eh, increíble, porque además es que yo que me gusta correr he disfrutado como un cosaco como un cosaco es que ya digo, un tío que sea élite se puede hacer todo corriendo esta carrera, increíble que le guste correr, buah, increíble ha habido algún, alguna bajada que me he tirado, que iba con otro compañero y digo, me tiro y me he tirado para abajo en, porque era, o ponerme detrás o justo hacíamos como un bueno, como entramos como por un poquito así separado uno de otro, y él estaba entrando así, yo digo, ah, pues salto como directo. Me he tirado, digo, me tiro. Para justo pasarlo a él, pero tampoco molestarle. Y sí, sí, había un poquito de complicación, porque era una bajada un poco bastante fastidiosa. Pero bueno, había suerte, no me he caído. Las bambas han ido de coña, las felines l estas las tengo aquí, han ido de coña, como ya me fueron en la Terra Negra traí. Bestiales, o sea bestiales, llenas de barro, llenas de mierda, pero se comportan como unas jabatas increíbles. Vamos a bajar aquí que no llenemos mucho de barro. Y, y hasta aquí no se está granizando, esperemos que el Iván le vaya súper bien, no sé, ya estará mojando, supongo que habrá tenido que salir sacar la chaqueta, pero iba súper bien el Iván, iba el sexto, ¿eh? me ha dicho el Tony Capilla, dice el sexto, porque sabía que había ido el sexto, pero ahora mismo no sabía tiempo real, me ha dicho que sigue el sexto. O sea que... Un crack que le van en Fan en YouTube, en Fan ¿vale? Ya está, no me enrollo más. Eh, gracias a todos los voluntarios que se han portado, como siempre, fantásticos. Eh, la comida final del hábito de vino es súper bien, con opciones veganas, fantástico, para que piensen también, que han pensado en nosotros, también en los vegetarianos. Y ya está, mm, solo puedo decir eso, que carrera súper, súper feliz, ¿vale? Hasta la próxima amigos, ya grabaré el vídeo. Eh, bueno, espero que se haya grabado todo el vídeo, todo bien las tomas y lo montaremos en un par de días pero de momento la crónica es lo que irá un poquito más rápido, ¿vale? Hasta luego, un abrazo a todos ¡Adiós!